Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Gaona. Bienvenido a tu libro, Poder de la Felicidad. Este libro te lo prometo que va a cambiar tu vida en muchos sentidos. Primero vamos a hablar de lo más importante. ¿Qué es la felicidad? Hay muchos mitos alrededor de la felicidad. ¿Qué si la felicidad es el dinero? ¿Qué si la felicidad es el amor? ¿Qué si la felicidad es haber logrado ciertas cosas? ¿Qué si la felicidad es... Eh, Muchas cosas, excepto lo que tú consideras que realmente es felicidad. Todo lo que el exterior dice alrededor de la felicidad es un mito. ¿Qué significa un mito? Algo que realmente no es cierto. La felicidad puede ser muy diferente para ti, como lo es para mí, como lo es para mucha gente alrededor del mundo. Va a significar algo distinto. La felicidad es realmente por lo cual tú eres feliz. ¿Por qué? Algo quiero que comprendas es que desde que somos niños, nacemos felices. Desde que somos bebés, nacemos felices. El único detalle es que conforme va avanzando la edad, conforme vamos haciéndonos adultos, eh, nos van diciendo y programando que la felicidad es tener dinero, que la felicidad es tener un trabajo, que la felicidad es tener una pareja, que la felicidad es estudiar, que la felicidad es esto, que es el otro. Cuando realmente nosotros nacimos felices. Quiero que comprendas que cuando... Tú eres bebé, eres feliz, eres contento, estás contento siempre, todo el tiempo, sonríes, pero te empiezan a formar prejuicios, tanto los padres, como la familia, como la sociedad, de que debes de hacer esto, que si no haces esto no vas a ser feliz, que si no tienes pareja nunca vas a encontrar este, realmente lo que da felicidad. Y realmente se va cambiando lo que es felicidad para ti. Fíjense que yo recuerdo cuando era niño, a mí me hacía feliz siempre ayudar a la gente. A mí siempre me había llamado la atención o ser torero o ser bombero o yo quería ser algún superhéroe héroe. y eso era porque a mí me llenaba el ayudar a la gente. El detalle es que eh, conforme fueron pasando los años, pues a mí mi familia me decía que tenía que estudiar, entonces empecé a estudiar ingeniería mecánica. Eh, cuando yo estaba en la secundaria, en la preparatoria, pues yo no sabía ni qué quería estudiar. A mí me gustaba jugar básquetbol, me gustaba ayudarle a mis amiguitos a hacer las tareas. O sea, en mi corazón estaba el ayudar y el jugar baloncesto también me hacía muy feliz. Pero lo que fue sucediendo es que eh, en la sociedad me fue orillando a estudiar algo que ellos pensaban para lo cual yo era bueno. Bueno, cuando tienes que comprender que la felicidad es lo que a ti te hace feliz. Hay un estudio muy interesante que dice conforme tú haces para lo que veniste a este mundo, es inversamente, es directamente proporcional a la felicidad que tienes. Entonces, si quieres ser feliz, tienes que empezar a eh, hacer las cosas para lo cual tienes la capacidad. Por ejemplo, yo siempre he tenido la capacidad de ayudar, entonces como Dios me dio la capacidad para ayudar, a mí siempre se me ha dado, o sea, para mí es natural el poder ayudar, para mí es, el natural, es natural el poder hacer cosas por la gente y eso me llena de felicidad. Realmente lo que, lo que yo entendí es que cuando dejé de trabajar como empleado y me dediqué de lleno a mis negocios, me dediqué de lleno a poder ayudar a la gente lo que sucedió es que mi felicidad fue aumentando y realmente te voy a decir algo. O sea, tal vez eh, no era lo que la gente esperaba a mi alrededor que yo hiciera, pero me empecé a dedicar a dar cursos, me empecé a dedicar a la gente a mi alrededor, la empecé a ayudar y mi, mi mundo empezó a mejorar. O sea, yo me empecé a sentir más feliz, eh, pero porque yo empecé a hacer por lo cual desde niño yo había soñado ser. Entonces quiero que comprendas algo. Cuando tú te empiezas a dedicar para lo cual viniste a este mundo, lo que realmente te hace feliz, es donde realmente vas a encontrar tu esa plenitud. Ahora, hay un concepto bien importante que vamos a estar platicando durante, durante este, este audiolibro, y es que el tiempo es un sentimiento. Entonces... ¿A qué me refiero con esto? El tiempo, las cosas que haces con tu tiempo te van a generar un cierto sentimiento. Para mí la felicidad es como como digo siempre en los talleres, que por cierto te puedes eh, conectar a www.ucalle.com o en las redes sociales. Hay un taller que se llama El Poder de la Felicidad que damos, donde explicamos que la felicidad es como una malteada. ¿A qué me refiero con Esto es que la felicidad no es una cosa, sino es la suma de varias cosas que te hacen feliz durante el día, o que te hacen sentir una, de una mejor manera durante el día. Por ejemplo, para mí la maltea, la felicidad son varias cosas. Es algo, eh, no nada más es una cosa que me genera felicidad, no nada más es el ayudar, sino es el hacer ejercicio, el pasar tiempo con mi familia, el escribir libros, el hacer negocios, el poder este, ayudarle a alguien más a que le vaya bien. Entonces, si te fijas, es la suma de varias cosas que los cual me da felicidad. Entonces, tú lo que tienes que encontrar... En este primer capítulo es ¿Qué es lo que te da felicidad? Agarra y anota cuáles son las cosas que te dan la felicidad a ti y te vas a dar cuenta cómo todo empieza a mejorar. Recuerda que la felicidad no es solo un concepto, son varias cosas. Y la felicidad no es cuando tienes el dinero, ni cuando tienes el amor, ni cuando tienes la pareja, sino es ahora. Y quiero que comprendas que el, la felicidad al fin y al cabo es la suma de químicos. Es, son químicos, nosotros somos químicos. En nuestro cuerpo hay químicos y lo que sucede es que cuando tú empiezas a hacer cosas que te motivan y te dan placer, tú generas dopamina y la suma de dopamina más serotonina más endorfina es lo que produce la felicidad. Entonces tienes que estar haciendo la combinación de cosas que sabes que te van a ayudar a poder ser feliz. Y recuerda, el ser feliz no es nada más una cosa, sino es una malteada de varias cosas entonces lo que te voy a pedir es que agarras y escribas qué es lo que te hace feliz a ti y que empieces a actuar ahora quiero que comprendas cómo es una persona feliz qué es lo que hace una persona feliz si te fijas tienen cierta filosofía y tienen un cierto sintaxis en la forma de hablar o sea su estado es completamente diferente a lo normal entonces uno de los pasos para ser feliz es que tú empieces a copiar a la gente que es feliz. Entonces, la gente que somos felices no signifique que siempre estés contento. No. Recuerda que la felicidad es la suma de ciertas cosas que te hacen sentir bien durante el día. La felicidad no es eh, el que siempre estés contento y siempre estés sonriendo. No, no, no, no, no. Tienes que entender que la, la felicidad es la suma de varias cosas. Entonces, y si haces ciertas cosas que te dan felicidad durante el día, lo que va a suceder es que... Al final del día, el balance de las cosas que haces te hace sentir bien. Eso es lo que realmente es la felicidad. Tienes que comprender que la felicidad no es un destino, sino es un camino. Son las cosas que puedes hacer durante el día que te van a ayudar a, a llevar a que tengas una plenitud en tu, en tu mundo, una plenitud en tus relaciones, una plenitud en tu trabajo, pero es la suma. Entonces busca la malteada de felicidad propia, no busques la de alguien más, busca qué te hace feliz a ti y te voy a dejar como primera tarea que empiezas a escribir cuáles son las cosas que te hacen feliz y lo más importante es que las empieces a hacer, ese es el punto más importante. El primer paso de para poder ser feliz realmente en esta vida es parte de un acróstico. El acróstico se llama alegría. Ya sabes que yo siempre lo hago con acrósticos. Busco que te lo puedas grabar. Entonces la A significa acepta de ti mismo. Te voy a platicar primero del acróstico para que te lo grabes. El alegría. Entonces la A es de acepta de ti mismo. La L es la meta en esta vida. O sea, tienes que tener clara una meta. La E es entiende y vive tus emociones. Acuérdate, es parte del acróstico alegría. La G es ganar, ganar en tus relaciones. Tienes que tener relaciones positivas. La R o la R es realiza lo que te hace feliz todos los días. La I es intenta algo nuevo y agradece. Y la A es alimenta sanamente y hace ejercicio. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera. Es acéptate a ti mismo. Quiero que comprendas algo que a mí me ha cambiado mi vida. Yo sinceramente este fue uno de los pasos que más me costó trabajo porque mientras tú eh, no te aceptes a ti mismo, mientras tú no tengas una imagen propia que aceptes y que valores, lo que va a suceder es que nunca vas a ser feliz. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes una autoimagen. Autoimagen es cómo te ves tú por fuera y cómo hablarías tú de ti mismo. O sea, que es es como si la gente te viera por fuera y dijera, no, mira, David es así, es una persona eh, tranquila, es una persona que se ve eh, delgada, es una persona que, que no importa, eh, la situación siempre está ayudando, siempre es optimista. Eso es la autoimagen. Mientras tú no tengas una autoimagen auto buena tuya, nunca te vas a poder aceptar y por lo tanto nunca vas a poder ser feliz. Es muy complejo. Tienes que empezar a aceptarte. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva un proceso de aceptación? Fíjense, les voy a hablar algo de algo tan sencillo. Por ejemplo, hace un periodo de tiempo eh, yo decidí raparme. Bueno, decidí entre comillas porque realmente por equivocación eh, tomé una máquina y me corté y me trasquilé. O sea, me corté una parte de la, del pelo en la cabeza del copete, o sea, de la parte de arriba y, ...y no tuve otra más que raparme... ...entonces a mí siempre me había dado pena... ...poderme rapar... ...entonces me rapé... ...¿por qué ¿Por qué me daba pena? ...porque pues yo tengo muchas cicatrices... ...porque pues fue un niño hiperactivo... Eh, ...y lo que ocurrió fue que cuando me rapé... ...me dio mucha pena y me acordé de cuando era niño... ...que no me gustaba... ...mi cabeza porque... ...tenía demasiadas cicatrices... ...tenía demasiadas alcancías... ...yo creo que de perdido tengo unas 30 cicatrices en mi cabeza... Entonces, al momento de raparme, me sentí como desnudo. Pero me empecé a ver en el espejo y empecé a decirme cosas con respecto a lo que yo estaba pensando de mí. Yo dije, oye, ¿me veo bien? O sea, realmente me puse a analizar y dije, o sea, me gusta mi cabeza. Y empecé a ver las cicatrices y dije, ¿y se ven bien? O sea, parezco un lobo de esos que tienen muchas cicatrices. Y dije, me veo, o sea, hasta varonil. Y no te estoy hablando de un concepto de... De autoimagen que lo empieces a hacer por vanidad, porque pues no te estoy hablando de que yo sentiera que me veía guapo, sino yo decía, oye, pues es que no me veo tan mal y aparte soy yo, o sea, me tengo que amar, es mi cabeza, pues no la voy a cambiar. Y dije, así me voy a quedar rapado y decidí no utilizar gorra y fue un proceso muy duro los primeros dos días pero al tercer día me empecé a dar cuenta que nadie me, empezó, me estaba juzgando y realmente el que era más duro era yo mismo, conmigo mismo, por no aceptarme. <risa> y bueno, eso es, ha sido parte de mi autoaceptación, eh, el aceptarme tal y como soy. Fíjate que otra parte que también me costó trabajo es, aunque siempre estoy en buena condición física, eh, yo sufría cuando estaba en la preparatoria de acné, y sufría de acné en la cara y sufría de acné en la espalda, entonces, para mí, o sea, el salir con chicas, salir con jovencitas cuando estaba yo en la preparatoria o en la secundaria, o ir a la playa, aun cuando siempre he tenido cuadritos y siempre he estado fuerte, y era un crucis, o sea, para mí era muy doloroso porque yo tenía acné. Y yo sentía que todos me observaban mi acné. Entonces, también de un tiempo para acá, decidí empezar a aceptarme. Y aceptarme era... Desde yo estar con playera sin playera en mi casa, que me viera mi familia sin playera. Desde yo irme a la alberca y andar sin playera. Entonces empecé a hacer ciertas cosas para poder aceptar mi cuerpo. Entonces eso me ha ayudado muchísimo para poder tener una aceptación. Y ha formado una imagen propia del cual pues... Tengo que amarme a mí mismo para poder ser feliz. Y fíjate que la verdadera felicidad es el aceptarte tal y como eres, es el amarte tal y como estás. No esperando tener más, ni ser más, ni estar más alto, ni estar más delgado, sino el como estás. Porque si haces eso, lo que va a suceder es que la gente a tu alrededor también va a empezar a valorarlo. Casualmente cuando me empecé a rapar, cuando me empecé a quitar playera, lo que sucedió es que la gente a mi alrededor me decía es que te ves bien. O sea, te ves más delgado, eh, se te ven bien las cicatrices. O sea, tengo dos o tres cicatrices en mi cabeza, pero lo que entiendo fue que fue después de que yo me enfrenté a mí mismo y a ese miedo de no querer verme tal y como soy. Entonces, tienes que aceptarte físicamente. Ahora, la otra parte es tienes que tener bien claro cuáles son tus habilidades que tenías de niño y empezar a desarrollarlas. O sea, ¿qué querías ser de niño? Y probablemente estés diciendo, sabes que yo quería ser eh, artista, yo quería ser eh, músico, yo quería ser eh, dibujante, yo quería ser pintor, lo que sea, atleta, lo que quiero que comprendas es que mientras tú no satisfagas esa necesidad de que tu niño sea feliz, o sea, que cumplas, por lo cual cuando tú no tenías absolutamente nada, pero tenías ese deseo, eras feliz y soñabas y... No te estás aceptando a ti mismo. Entonces, también te voy a pedir, por favor, que empieces a buscar dentro de tu niño interior qué era lo que realmente te hacía feliz. No lo que hacía feliz a la gente a tu alrededor, sino a ti que te gustaba ser de niño y que te la pasabas haciendo todo el tiempo y que sentías como si estuvieras jugando todo el tiempo y que realmente estabas jugando. O sea, no importando que estuvieras dibujando, que estuvieras tocando. O sea, no era lo que querían tus papás, sino lo que querías tú. Tienes que entender que para aceptarte a ti mismo tienes que dejar de dar primero felicidad de los demás y tienes que buscar la felicidad propia y eso va a ayudar a que tú puedas ayudarle a otra gente a darle felicidad. O sea, vas a poder cuando te aceptas a ti mismo hacer feliz a otra persona porque tú eres feliz, o sea, porque tú irradias esa felicidad y te aceptas y te amas y no es un concepto de esotérico de decir, es que yo me amo, ¿no? O sea, yo me acepto tal y como estoy. Yo me acepto con mi estómago yo me acepto con mi brazo, yo me acepto con mi cabeza que está llena de cicatrices. Eso es el aceptarte a ti mismo. Acéptate tal y como eres. Bueno, vamos a hablar del segundo paso dentro del acróstico de la alegría, que es la meta en esta vida. Cuando tú eres niño, cuando somos niños, cuando yo, fui, era, yo era niño, yo tenía bien claro una meta y que me hacía feliz. Para mí esa meta era ayudar a la gente. Yo tenía dentro de mi corazón y siempre he tenido el servicio. Y eso se manifiesta de diferentes formas. Para mí cuando era niño, pues para mí era el... Entrenar a los niños que tenían alrededor en baloncesto, para mí era defenderlos de cuando les hacían bullying o cuando alguien se quería aprovechar de ellos. Eh, tienes que comprender que tú cuando eres niño tienes una meta y es algo que te hace eh, vibrar todos los días. Realmente tienes que hacerte la pregunta, tienes una vida que realmente encaja con la esencia de tu corazón, o sea... ¿Estás vibrando todos los días y haciendo lo que para lo cual Dios te puso en este mundo? Si la pregunta es no, entonces tienes que buscar qué es eso que te hace vibrar. ¿Cuál es la meta de levantarte todos los días? ¿Para qué Dios te puso en este planeta o para qué tu creador, como le quieras llamar, te puso en este planeta? Y tienes que comprender que eso tiene que ver con tus dones. ¿Cuáles fueron los dones que te dieron de niño y que siempre fuiste bueno independientemente de... De que te dediques a ello o no. Y que empieces a explotarlo. O sea, que empieces realmente a trabajar en eso. Por ejemplo, si fuiste y, has, y eras bueno para dibujar. Entonces tienes que comprender que ese es tu don. El dibujar. Probablemente estés pensando. No, pero es que yo tengo un trabajo de contador público. Sí, pero tu don es dibujar. O sea, realmente tú disfrutas eh, cuando te pones a dibujar y tienes que empezar a llevar paralelamente, no te estoy diciendo que te agarres y te pongas a dedicar y que vivas de limosnas, porque pues no es así, pero que en tu tiempo libre empieces a hacer para lo cual Dios te dio dones. ¿A qué me refiero con esto? Mira, déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, eh, pues yo estudié ingeniería mecánica. Yo siempre he sido bueno para ayudar a la gente, pero estudié ingeniería mecánica y yo cuando empecé a trabajar de ingeniero de manufactura, que trabajaba en General Electric, eh, yo en mis tiempos libres entrenaba a la gente sobre diferentes temas, sobre liderazgo, sobre trabajo en equipo, sobre manufactura esbelta. Entonces yo agarraba a mis operadores y los entrenaba. Y yo quería que les fuera bien. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Pues con guía divina, o no sé si decir, sin darme cuenta, pero lo que sí tenía claro es que yo soy bueno para enseñar y yo soy bueno para poderle ayudar a la gente que le vaya bien. Entonces eso lo empecé a hacer a la par. Y no me pagaban absolutamente nada. Te estoy hablando de cuando tenía 21 años. Yo entrenaba ingenieros que tenían 30, 35 años en liderazgo, en trabajo en equipo, en este, manufactura esbelta, en 6 Sigma, en muchas cosas. Pero es porque era mi don. O sea, mi don siempre ha sido el de ayudar y... Servir y enseñar a la gente para que le vaya bien. Y al inicio no ganaba dinero con eso. Lo que fue ocurriendo es que conforme me iba haciendo bueno. Y me iban reconociendo mi trabajo con mis dones. Empecé a dar cursos. O sea, empecé. Oye, sabes que hay una empresa que está buscando un curso de liderazgo. Entonces yo me iba un sábado a dar un curso de liderazgo. Y me ganaba 300 dólares, 400 dólares. Entonces esa fue la forma con la cual empecé yo a trabajar con mis dones quiero que comprendas que si tienes un don, vamos a poner que tienes el don del deporte tienes que desarrollarlo probablemente tengas que poner una escuela pero hazlo a la par de tu trabajo o sea, hazlo a la par si estás trabajando hazlo a, hazlo a la par de tu negocio yo lo que te recomiendo es que no te agarres y te avientes como loco y digas sí mi meta en mi vida es esto y me voy a dedicar porque pues es estúpido el, el que lo hagas sin tener un colchón sin tener un una base con la cual realmente lo puedas hacer con, un, con una libertad. Entonces, tienes que hacer para lo que Dios te trajo a este mundo, tienes que dedicarte a ello. Ahora, si tú dices, es que no sé para qué soy bueno, te voy a decir algo que, que yo he entendido en este mundo y que mis diferentes entrenadores me han hecho entender muy claramente, y es que Dios nos trajo a este mundo para servir, nos trajo a este mundo para servir. Todos tenemos la misión de servir y de ser felices. Entonces, si quieres encontrar cuál es tu misión, tienes que servir en algo. O sea, hay algo para lo cual tú estás hecho para poder servir. Por eso tenemos dos manos, por eso tenemos dos oídos, para poder servir. Es el servicio. Y tienes que comprender que eh, conforme tú vayas avanzando, tienes que trabajar en cuál es tu legado. Tu legado es qué vas a dejar cuando tú estés aquí. Por ejemplo, un libro o una escuela o una metodología, o una receta, ese es el legado que tú vas a dejar, puede ser a tus hijos, y tienes que trabajar en esto constantemente, eso es lo que le da sentido y felicidad a tu vida, cuando tú eres más es, eres parte de algo más grande que tu vida propia, tu vida empieza a tener demasiada, demasiado sentido, y empiezas a ser feliz, empiezas a, a dormir con una sonrisa en el rostro, porque sabes que estás siendo parte de algo muchísimo más grande de lo que tú percibías o de lo que tú percibes. Por ejemplo, para mí mi, mi legado que estoy dejando es todo lo que estoy haciendo con la Universidad de la Calle. Todos los libros que estoy escribiendo. Por ejemplo, yo tengo cinco libros escritos. Tengo Empresario de Alto Rendimiento. Tengo Piensa como Campeón. Tengo Piensa como Millonario. Supervendedor. Los Siete Pasos para Formar un Equipo Campeón. Este Libro de Poder de la Felicidad. Ya son seis libros. Seis. Y estoy haciendo 15 audios y estoy escribiendo 3 libros por año. Mi objetivo es terminar con 21 libros y 54 audiolibros. Ese es mi legado. Eso es lo que yo sé que estoy dejando para que la humanidad se acuerde de lo que era David Gaona y de lo que vine a hacer en este planeta, que es servir y ayudar a que haya más gente que le vaya bien. Esa es mi misión. Mi misión es transformar la vida de millones de personas para que les vaya mejor, para que tengan un equilibrio en todos los sentidos. Y si te fijas, eso es lo que me hace vibrar. Ahorita son las 3 de la mañana y estoy trabajando en este audiolibro, pero siento para mí como si fueran vacaciones, porque estoy haciendo lo que me apasiona. Y no sé si sientas en mi corazón, pero esta es mi meta, esta es mi misión. Va más allá de un negocio, va más allá de algo... Eh, material, es mi legado y es para lo cual Dios me dio dones y lo que me puso a hacer en este planeta, no significa que no tenga otros negocios yo tengo otros negocios, yo tengo un negocio de transportes, este, yo traigo cosas de tengo una importadora traigo cosas de otros países y las vendo eh, también este, tengo una empresa de finanzas tengo una consultoría entonces de eso se trata de que tú dejes tu legado independientemente de con qué haces negocio o si es parte de tu negocio excelente, ¿verdad? de ¿verdad? yo te incito, te reto a que hagas de tu misión un negocio. Y recuerda, cuando tú empiezas a entender que es más grande de lo que tú eh, realmente eres, tu misión es cuando tu vida va a empezar a tener un propósito muchísimo más grande y que te va a llenar todos los días y que va a hacer que te levantes con una felicidad enorme. Ahora vamos con el siguiente paso del acróstico de la alegría, que es la E. Entiende y vive tus emociones. Uno de los mitos que existen en este mundo es que la gente que somos felices es gente que estamos sonriendo todo el tiempo y que todo el tiempo nos estamos riendo y que el 100% del tiempo somos felices. Es una mentira. Es algo de lo más absurdo que existe. No existe ese tipo de personas. Es más, cuando a mí me dicen, no es que yo soy demasiado feliz... ¡Qué mentira! No puedes ser feliz todo el tiempo. O sea... <risa> quiero que comprendas algo. Eres feliz un gran porcentaje del tiempo. Un 50, 60%. Ya te estás pasando de feliz. <risa> ¿Por qué te digo esto? Tú tienes que vivir las emociones. Para eso Dios las hizo. O sea, Dios puso en este mundo diferentes emociones. Puso el coraje. Puso el enojo. Puso la tristeza. Puso el amor. Puso la felicidad. Entonces... Tienes que aprender a vivirlas. Tienes que aprender a que si tú tienes un problema grave y que tienes ganas de llorar, tienes que llorar. Tienes que llorar. Vamos a suponer que, que tu hijo está enfermo o que tú estás enfermo. Y si tienes ganas de llorar y de deprimirte, tienes que hacerlo. Lo que sí es que no te quedes ahí. O sea, tienes que tener formas de poder salir de esa depresión. Pero uno de los peores errores que hace la mayoría de la gente es que espere que la felicidad va a ser 100% todo el tiempo, constante y, e inquebrantable, cuando no es así. La importancia de las emociones es que tú debes de vivirlas. Si no vives, es como si no hubiera primavera, verano, otoño e invierno en este mundo. O sea, tú tienes que sentir esas emociones para poder caer y luego levantarte. Y esas levantadas es lo que da la felicidad. Tú debes de llorar para poder sacar esos sentimientos, Ahora, te voy a hablar ahora de un tema eh, de salud. Si tú no vives las emociones, ¿qué sucede? Vamos a suponer que tú tienes un enojo muy grande. Y tú dices, no, es que soy una persona muy feliz y no voy a dejar que me moleste el poder, este, el que moleste mi, mi tranquilidad y mi felicidad. Eh, vamos a suponer que tuviste un problema con tu pareja y no, a mí no me va a hacer daño esto y lo voy a superar. No, sí te debe de hacer daño y sí te debes de enojar y sí te debes de ir a pelear. Quiero que comprendas que mientras no hagas eso, lo que sucede es que ese enojo es un químico. Y ese químico es la suma de ciertas cosas que al final te pueden dar una enfermedad. Por ejemplo, el cáncer. No sé si habías escuchado, pero si tú agarras un tumor, que es el cáncer, ese cáncer lo analizas en el microscopio, son químicos. Es. Un químico. es principalmente 80, 90 de poder, de, de estar reprimiendo emociones eh, que has tenido por mucho tiempo y con mucha gente. Entonces, si tú lo reprimes, se convierte en cáncer. Más aparte de la mala alimentación y la falta de ejercicio y oxigenación en el cuerpo, eh, te van a hacer que tú estés enfermo. Fíjense, les voy a platicar de mi padre. Por ejemplo, mi padre era una persona que, que rara vez se enojaba, rara vez se enojaba. Y él era muy difícil que se peleara con alguien, aunque tenía un carácter fuerte, pero no era una persona que, que sacara lo que tuviera. Siempre era muy reservado en sus cosas. Y resulta ser que cuando tenía 54 años le dio cáncer. Le dio cáncer eh, en los pulmones. ¿Por qué le dio cáncer en los pulmones? Porque él se guardaba demasiadas cosas contra gente, contra familiares, contra gente que él quería. Nunca les decía nada por no pelearse. ¿Qué es lo que ocurrió? Que le dio cáncer. Entonces, cuando yo empecé a aprender de todo esto, de, de que realmente la salud y el vivir y entender tus emociones van a hacer que esos químicos se liberen, yo lo que hice con mi papá fue que se fuera a pelear con la gente que tenía que pelearse, o sea, y oye, tenía problemas con un tío. Pues vaya, dígale que le cae gordo y que no le gustó que le hiciera esto, esto y esto. Te lo juro que fuimos con cada persona con la cual mi padre tenía problemas. ¿Qué ocurrió que el cáncer de mi padre empezó a desaparecer. No te estoy hablando de algo que me hayan platicado. Te estoy hablando de mi experiencia personal. Esa es la importancia de vivir tus emociones. Estás enojado, ve y peleate. Estás triste, ponte a llorar. Estás feliz, ponte contento y grita y haz lo que tengas que hacer. Te quieres pelear, ve y peleate. O sea, algo que si tú quieres enseñarle a tus hijos a... A que realmente sean felices, ser feliz no es que estén sonriendo todo el tiempo, es si están tristes, que se pongan tristes, es que si están enojados, que estén enojados, si quieren pelear, vayan y se peleen. Cuando tú le enseñas a un niño que está bien, el que pase por todas esas emociones, lo que va a ocurrir es que ese niño va a tener una inteligencia emocional muy, muy, muy fuerte, muy alta. Miren, vamos a hablar de, de, de gente que conoces a tu alrededor. No sé si te conozcas a ese tipo de persona que siempre te dice lo que siente y pues es una persona incómoda pero tú la ves y esa persona es demasiado feliz y nunca se enferma ¿por qué? porque está acostumbrado a pelearse, porque está acostumbrado a sacar la emoción en el momento en que es y no permite que lo invada y si quiere decir algo te lo dice de frente y en la cabeza y probablemente no te guste, pero así es por ejemplo mi niña, la chiquita Stephanie ella es así, algo no le gusta y me dice papi no me gustó que hicieras esto, esto y esto. Y empieza a llorar. O si tiene ganas de darme un beso, va y me lo da. Pero tú la ves y es una niña muy feliz la mayor parte del tiempo. ¿Pero por qué? Porque saca las emociones. Otro de los ejemplos es uno de mis empleados, uno de mis socios que tengo. Es un empleado, pero aparte es socio de una de mis empresas. Es una persona que siempre está peleando. O sea, no siempre, pero el 50% del tiempo. Y eso le ayuda porque como está en contacto con mucha gente tiene que decir las cosas tal y como son, lógicamente tiene mucho tacto, tiene mucho toque, pero yo le digo, es que tú eres demasiado feliz porque siempre sacas las cosas que dices, y yo ya sé, tiene una cara eh, diferente a, o me está haciendo algún tipo de gestos, yo ya sé que me tiene que decir algo, entonces inmediatamente toma el tiempo y va y me dice, David, quiero platicar contigo, sí, ya sé, ya tienes cara de que me quieres decir algo, entonces lo que les quiero decir con esto es que tienes que aprender a vivir tus emociones, y tienes que comprender que el estrés da principalmente por no vivir las emociones negativas. Y lo importante de sacarlas es pues, si realmente tú valoras tu salud. Tienes que vivir y aceptar tus emociones. Si estás enojado, si estás triste, si estás feliz, si estás enamorado, si no estás enamorado, si te quieres deprimir, aprende a vivir tus emociones. Las emociones son una de las partes fundamentales del ser humano. Vive tus emociones, entiéndelas y acéptalas. Vamos a hablar de la G, de la alegría. ...el acróstico de la alegría... ...la G es... ...tienes que tener relaciones... ...ganar, ganar... ...siempre busca... ...que... ...en las relaciones que tengas... ...tengas algo bueno... ...tienes que comprender que hay muchas relaciones tóxicas... ...hay muchas relaciones que... ...no te agregan valor... ...y... ...tienes que tener... ...la valentía... ...y tienes que aprender el arte de decir no a ciertas relaciones... ...hay mucha gente que se la pasa tratando de dar... ...satisfacción a otra gente en lugar de hacer que las, las cosas que le hacen feliz. Y ese es un problema muy grave. Las relaciones, tú tienes que entender que tienes que rodearte de gente positiva, de gente que te haga mejor persona, pero no de gente que le estés, que se esté aprovechando de ti. Tienes que tener relaciones que realmente te agreguen valor a tu vida. Y quiero que comprendas algo. Hay mucha gente que, que, que no lo hace intencionalmente, ¿verdad? Eh... Por ejemplo, puedes tener padres que te quieren mucho, pero que no son una buena influencia eh, del todo. Entonces, yo no te estoy diciendo que los, que los elimines completamente porque no es correcto y no es lo adecuado. Pero sí que empieces a, a controlar el tiempo. Acuérdate que el tiempo es un sentimiento. Entonces debes de controlar el tiempo, el cual pasas con esa gente que te cambia tu energía. Porque hay muchas veces que los principales asesinos de nuestros sueños pues, son nuestros familiares. Entonces, tú tienes que ver, oye, a ver, vamos a poner eh, con tu madre. Si tu madre nunca fue empresaria y tú quieres, y uno de tus sueños, y algo que te hace feliz es hacer negocios o vender, o vamos a suponer que está en un multinivel, tu madre no quiere verte que sufras. Entonces, va a hacer todo lo posible para que tú no... Eh, te dediques a eso porque no quiere verte sufrir. Entonces tienes que comprender que tienes que acotar tu tiempo que pasas con tu madre. A una hora a la semana o dos horas a la semana. Pero no te la pases más tiempo porque si no vas a asesinar todos tus sueños. Y no lo haces intencionalmente, al contrario. Pero yo lo que te digo es, tienes que forjarte relaciones que vayan en pro de lo que tú quieres. De tu misión en la vida, que realmente te están agregando valor. Ahora, si tú quieres tener algo en esta vida... Por ejemplo, si quieres poner un negocio y quieres ganar N mensual o quieres ser un conferencista o quieres ser un líder de multinivel o quieres escribir un libro. A la gente que te tienes que acercar es a la gente que ya ha logrado eso que tú estás esperando. No estés buscando que tus metas las vayan a aceptar o te vayan a ayudar gente que nunca lo ha logrado. Es lógico que no. O sea, es sí, es como lo del coach. O sea, si quieres un coach, pues tienes que buscar un coach que haya logrado lo que tú quieres. O sea, ¿cómo le vas a pedir a alguien que te ayude si nunca ha logrado tener éxito financiero? Vamos a suponer que, que quieres un coach y quieres lograr ganar 10 mil, 15 mil dólares por mes y vas y le dices a, a un coach que nunca ni siquiera los ha ganado. Pues es muy complejo. Entonces tienes que aprender el arte de decir no a ciertas relaciones o si son familiares a controlar esa relación. Fíjense que el otro día en uno de los talleres me preguntaban Oye, y, y, ¿pero cómo? O sea, si yo voy un fin de semana con mi familia, pues yo llego completamente desgastado. ¿A poco me estás diciendo que no vaya? Pues no te estoy diciendo que no vaya, sino que vayas un periodo de tiempo eh, donde tú lo acotes, donde tú sepas, oye, voy a ir dos o tres horas, me llevo mi carro. Dos, tres horas, ya me empezó a saturar el ambiente, la información, no puedo platicar de lo que yo quiero. Entonces termina y, y salte de, de donde fuiste a, a visitarlos el fin de semana. Eso es lo que yo te recomiendo, o sea, recuerda tener relaciones, ganar, ganar. Recuerda relaciones, eh, guarda relaciones que te hagan crecer como persona. Por ejemplo, con el tema de pareja es lo mismo, o sea, tienes que buscar que la relación de pareja sea gente, sea una persona que realmente te motive. Fíjense que hay algo que, que el otro día platicando con uno de los coaches le decía, si tú eres una dama lo que estás buscando es, y quiero que escuchen bien los caballeros, lo que buscan generalmente las damas es un payaso ninja. ¿A qué se refiere con un payaso ninja? La dama lo que quiere es una persona que la haga sentir segura, pero que la haga sentir contenta y tenga un buen sentido del humor. Eh, eso es lo que generalmente busca una mujer en un caballero. Estoy generalizando, pero quiero que me lo comprendan para que busquen ese tipo de relaciones y se van a dar cuenta cómo eh, es muchísimo más sencillo que haga clic y hablando de una dama perdón de un caballero lo que quiere el caballero es una una coach porrista <ríe> sí aunque no me lo creas lo que queremos los hombres generalmente es una persona que nos esté empujando que nos esté guiando y que a la vez nos esté echando porras de que sí podemos si tú en tu vida como caballero no tienes una persona así es muy complejo porque es lo que buscamos de una persona del sexo opuesto a los caballeros. Y ponte a pensar si realmente tienes tú una porrista coach como pareja. Y si eres mujer, si tienes un ninja payaso. Pero se van a dar cuenta que si realmente lo tienen, generalmente son felices. Y eso es lo que buscamos como, como hombre o como mujer. Entonces busca relaciones, ganar, ganar siempre. Ahora, algo que te voy a decir es... Si tu relación con tu padre no es la más adecuada, pues tienes que empezar a buscar subsanar esa relación con tu padre. Yo sé que probablemente no lo conozcas y te tienes problemas con él y estás enojado y te hizo cosas feas. Yo no te estoy diciendo que no. O sea, probablemente tengas razón. Pero lo que quiero que comprendas es que por tu bien tienes que buscar sanar esa relación con tu padre. Busca ganar ganar en tus relaciones. Inclusive, aunque tú haya salido herido, busca, hablando del tema familiar, tener contacto, mínimo con tu padre, el otro tema también es con la mamá, tienes que sanar la relación, eh, si te llevas muy bien, qué bueno, me da mucho gusto, pero es por tu bien, si quieres sentirte feliz, tienes que tener completo eh, esa relación con tu padre y con tu madre, si te hicieron daños si y lo que sea, tienes que empezar a buscar perdonarlos, pero eh, siempre recuerda tener un control sobre el tiempo, o sea, ...el tiempo que pasas con ellos... ...si no es tu la mejor relación... ...contrólalo... ...hablando con el tema como hermanos... ...con hermanos también tienes que hacerlo... ...si tu relación no es la mejor con ellos... Eh, ...y te hicieron daño... ...o tú les hiciste daño... ...busca controlar tu tiempo... ...pero siempre tienes que buscar tener esa relación... ...siempre tienes que buscar... ...el que ellos sepan que tú estás ahí... ...y que sabes... ...y que saben que cuentas contigo... ...que cuentan contigo... ...es una parte fundamental... Y lógicamente, pues las relaciones con amigos. O sea, tienes que tener relaciones con amigos que te hagan ser mejor. O sea, busca amigos que te ayuden a llevar al siguiente nivel lo que tú estás buscando, si son negocios, si son desarrollo personal, si es el tema de pareja. Busca gente que te haga ganar. Y lógicamente, pues tú con tus hábitos tienes que darles a ganar a ellos también. Recuerda entonces en tus relaciones... Siempre buscar ganar, ganar siempre busca que si vas a ir con alguien es porque le vas a aportar algo, te está aportando algo y 80% busca gente que te aporte 20% que tú les aportes relaciones, ganar, ganar. Vamos a hablar de la R de realiza lo que te hace feliz. Acuérdate que es parte del acróstico de alegría. La R realiza lo que te hace feliz. La A es de acéptate a ti mismo. La L es de tener la meta bien clara en esta vida. La E es de entiende y vive tus emociones. La G es de ganar, ganar en tus relaciones. La R es de realiza lo que te hace feliz. Bueno, la I es de intenta algo nuevo y agradece. Y la A es de alimentarte sanamente y hace ejercicio. Pero en este caso vamos a hablar... Entonces, de realiza lo que te hace feliz. Recuerda que te hablé eh, al principio del, del audiolibro que es importante entender que la vida es una malteada. Es una malteada de ciertas cosas. Entonces, tienes que entender cuáles son las cosas que te hacen feliz a ti y tienes que empezar a hacerlas. Lo más importante de ella es que las metas en tu agenda. Mucha gente dice, es que no tengo tiempo. No, no, no, no, no importa si tienes tiempo o no. Tienes que ver, primero, haz una lista en este momento de cuáles son las 7, 8 cosas que te hacen feliz. Ya te lo había comentado al inicio del audiolibro. A mí me hace feliz hacer ejercicio, me hace feliz ayudar, me hace feliz hacer dar cursos, me hace feliz ganar dinero, me hace feliz pasar tiempo con mis hijas, me hace feliz pasar tiempo con mi pareja, me hace feliz el orar. Me hace feliz jugar básquetbol, me hace feliz eh, ir a las montañas. Entonces lo que hago es meter todas esas ingredientes de felicidad en mi malteada. Realiza lo que te hace feliz. Haz una lista de todas las cosas. ¿Cuál es tu malteada? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta pintar? Hazlo una, dos o tres veces a la semana. Pon un día. Fíjense que hay algo que nosotros les pedimos siempre en los talleres de Universidad a la Calle. Es, haz, pon un día, el día, por ejemplo, de ir al cine Este, Si tú haces eso, entonces pon los lunes de ir al cine Porque te gusta ir al cine Los martes de tocar guitarra Los miércoles de eh, leer un libro Los jueves de ir a patinar Los viernes de ir con, con los amigos a tomar un café Los sábados de andar en bicicleta Y los domingos de películas yo sé que te suena eh, un poquito ¿cómo decirlo? Eh, extraño pero cuando tú nombras a cada uno de los días con una actividad que te gusta lo que va a suceder es que te vas a dar cuenta como ese día hay una emoción porque vas a hacer cosas que están dentro de tu malteada de la felicidad entonces asegúrate de que cada día sea Emocionante que cada día que tú te levantes digas, ah, hoy es el día que me toca ir a andar en bicicleta y planea tu día y, y vas a estar todo el día. No, sí, mira, estoy haciendo esto, pero en la tarde me voy a ir a andar en bicicleta, voy a ir a la montaña, ya tengo planeada la ruta y me voy a ir con los amigos, y mira, traigo mi comida y traigo esto. Esa es la emoción. Si te fijas, generalmente no hablamos de cosas materiales, son cosas de, de que tú haces. O sea, son viajes, es el ir y pasear, es el ir al cine, es el compartir con tus amigos. Haz tu malteada. Recuerda que el modelo de control es el control de las emociones, es el control del tiempo. Si tú quieres controlar tus emociones, si tú quieres ser la mayor parte del tiempo feliz, controla en qué pasas tu tiempo. No pase un día sin que no tengas una agenda o que mínimo sepas cuáles son las dos, tres cosas claves que tienes que hacer durante ese día. Ese es súper importante, tienes que tener una agenda, planea tu agenda como debe de ser desde el de que te levantas, a qué hora te levantas, a qué hora te vas a dormir, eh, qué es lo que vas a comer y recuerda, es el día de qué, sabes que es el día de, de vacaciones, me voy a ir este a la montaña, me voy a ir a andar en bicicleta, este voy a, a ir a visitar a mis papás, o sea, ten siempre claro qué es lo que vas a hacer. Una persona feliz es una persona que hace las cosas que le gustan todo el tiempo. Tal vez no sea todo el tiempo, pero que las trata de hacer todos los días. Porque pues todo el tiempo es, caeríamos en el mismo punto que te decía al inicio. ¿verdad? No puedes ser feliz todo el tiempo, ni tampoco puedes hacer lo que te gusta todo el tiempo. Yo pienso que un 50% de las veces vas a hacer lo que te gusta y 50% lo que tienes que hacer. Y este porcentaje va a ir cambiando. O sea, probablemente sea un 20% lo que te gusta ahorita y 80% lo que tienes que hacer. Pero conforme, conforme va pasando el tiempo, lo que vas a entender es que vas a ir metiendo más cosas que te gustan y menos tiempo, menos cosas que tienes que hacer. Muy bien, entonces acuérdate, la felicidad es una malteada de hacer ciertas cosas. Haz un listado de todo lo que tienes que hacer, de todo lo que te gusta eh, Planea tus días con respecto a cada una de las actividades que te producen placer eh, y lo más importante es tú pone una agenda. Tienes que tener una agenda del día. ¿Qué es lo que vas a hacer en el día? ¿Qué vas a hacer durante la semana? Oye, este es el mes con el cual este, voy a... Eh, el mes de la familia. Ah, bueno, pues planéalo así de esa forma y planea que todos los fines de semana vas a ir a visitar un tío y luego el siguiente fin de semana otro tío y el siguiente fin de semana un primo y el siguiente fin de semana este y el otro. Es muy importante que tú te asegures de que tengas eh, el control del tiempo. El control del tiempo al fin del día es el control de la emoción y cuando tú decides en qué tipo de cosas pasas tu tiempo te vas a dar cuenta cómo la mayor parte del tiempo te la pasas feliz. Si tú observas a la gente que entra en depresión es porque no tiene cosas que hacer, porque no tiene bien claro qué va a pasar con ellos durante el día, no tienen claro cuál es el objetivo durante ese día. Y mira, te voy a platicar un secreto. Cuando a mí me toca tratar con gente que está deprimida o que se ha querido suicidar, ¿qué crees que hago? Por supuesto, lo que hago es hacerles una agenda con cosas que les gusta hacer y con cosas que necesitan hacer para que su malteada de químicos sea realmente algo que los va a hacer que forzosamente se sientan bien. Entonces, ¿cuál es tu malteada de la felicidad? Te reto a que en este momento que termine el audio, agarres y pongas un listado, prepares tu agenda y hagas tu malteada de la felicidad. Vamos a hablar del siguiente punto del acróstico que es la I, de alegría, que es intenta algo nuevo y agradece todo el tiempo. Bueno, ¿a qué se refiere con intenta algo nuevo? Quiero que comprendas que cuando tú haces algo nuevo hay una emoción dentro de tu corazón. Entonces, esa emoción cuando, como cuando éramos niños, no sé si te acuerdas que un niño siempre está descubriendo cosas, siempre está yendo a hacer cosas nuevas ve la flor, ve la puerta, ve el paisaje, agarra un, una cámara fotográfica y le toma fotos y la ve y la observa y toma la foto y la vuelve a dejar y como si fuera y se fuera a terminar el, el, el mundo, ellos observan con un nivel de detenimiento impresionante, eso es lo que tienes que hacer, intenta cosas nuevas, ¿Qué es lo que nunca has hecho? Oye, me quiero volar en avión. Nunca he volado en avión. Vuela en avión. Oye, ¿quieres conocer Egipto? Planea que te vas a ir a Egipto. ¿Cómo vas a ganar el dinero? Todavía no sé, pero lo importante es que empieces a buscar formas y que tú pidas el qué. El cómo va a llegar solito. Te lo prometo que el cómo va a llegar solito. Entonces es bien importante que tú hagas tu plan y tu lista de todo lo que vas a hacer. ¿Cuáles son las cosas nuevas? No sé si has visto esa película que se llama The Bucket List, que es como la lista de sueños con Jack Nicholson, que al señor le detectan cáncer y que hace una lista como de 25 cosas que, que quería hacer desde que estaba joven y que en los últimos seis meses de su vida se dedica a hacer esas 25 o 30 cosas, que era aventarse del bungee y luego aventarse de un paracaídas... Y luego ir a, a Pamplona con los toros. Y <ríe> aprender a cocinar. Eh, el conocer a una mujer en, en Tailandia. No me acuerdo qué cosas puso este, así medias extrañas. Pero lo más importante de todo esto es que cuando tú lo haces. Para ti mismo te vas a dar cuenta que tu vida empieza a ganar una emoción. Empieza a ser de una manera tan... Tan llenadora empiezas a hacer cosas que tú nunca te imaginaste que ibas a hacer y que van a ser parte de esa felicidad que vas a sentir todos los días mira yo te voy a poner un ejemplo por ejemplo eh, yo antes era una persona muy conservadora aunque lo siga siendo en esencia pero la verdad es que pues yo lo que te digo lo aplico o sea no es algo que realmente nada más haya eh, te esté diciendo porque he aprendido leyendo libros o tomando cursos, esto hablando de la felicidad, si no es algo que yo he aplicado. Por ejemplo, eh, a mí nunca me había gustado vestirme de cierta forma, o sea, no me gustaba vestirme a la moda. <ríe> y mis amigos, eh, socios, principalmente la gente de Colombia, que es gente que se viste generalmente muy bien, eh, me decían, es que te vistes como viejito, parece que traes los pantalones prestados, me decía uno de mis socios. Y yo, pues bueno, vamos a intentar cosas nuevas y me empecé a vestir como lo hace la gente de moda, ¿verdad? O sea, me empezaron a asesorar, me empezaron a decir y pues yo lo intenté. Y la verdad es que no me gustó, pero pues me sentí feliz en el tiempo y en el momento, ¿verdad? Eh, y ahora pues me he visto ya mucho mejor y de acuerdo a cómo lo dictan los cánones de la moda, dentro de la medida de lo posible y mientras el pudor me lo permita. Pero a eso me refiero, o sea, empieza a intentar cosas, por ejemplo, eh, yo nunca había tomado vino, y empecé a tomar vino, ¿por qué? No, por un, no porque me guste, sino porque dije, pues vamos a intentar cosas nuevas, a eso me refiero, eh, por ejemplo, yo también soy muy tradicionalista en el tema de la comida, dije, no, pues a mí me gusta comer siempre esto, siempre como atún, siempre me come proteína, mi jugo verde, y no soy de la gente que anda comiendo cosas exóticas, pues ahora tuve un viaje a China y para cosas exóticas, pues China se pinta solo, ¿verdad? Entonces, cuando llegué con uno de las gentes que me estaba atendiendo allá, me empezó a ofrecer cosas. Empezó, me ofreció primero pescado globo, pez globo. Y me dijo que era un manjar y que no sé qué tanto. ¿Y ¿Qué crees? Pues que me puse a, a intentar a comer cosas diferentes. Y la verdad es que me sentí muy bien. Entonces es bien importante que intentes hacer cosas nuevas. Haz cosas nuevas, empuja, haz las cosas que nunca has hecho y que si estuvieras viejito dirías, pues eso es lo que quisiera hacer si estuviera joven. Y aún cuando estés en una edad que tú consideras adulto, hazlo. ¿Cuáles son las cosas que quisieras intentar hacer? Lógicamente yo te pediría que no sean cosas tan locas, pero si tú eres demasiado ex extremo, pues adelante. Bueno, vamos a hablar del siguiente punto, que es el agradece. Eh, si intenta algo nuevo y agradece. Tienes que agradecer siempre. Una persona feliz es una persona que siempre está agradeciendo por lo que tiene. Lista cuáles son las bendiciones de tu vida. Aparte de haber hecho tu listado de deseos locos, tienes que eh, agradecer. Tienes que agradecer a este mundo, tienes que agradecer por todas las bendiciones que tienes, agradece por tus padres, agradece por la vida, agradece por tus hijos. Agradece por, las, por el dinero que tienes, agradece por, por tus manos, agradece por tu trabajo. Haz una lista de las bendiciones que tienes. Una persona feliz es una persona que valora lo que tiene. Es una persona que sabe que tiene muchas cosas y agradece por las muchas o pocas cosas materiales que tenemos. Es importante que tú comprendas que cuando empiezas a agradecer, realmente hay una atracción muy grande de la gente a tu alrededor. Para mí realmente el poder de la atracción es la felicidad y el agradecimiento es una de las cosas fundamentales de la felicidad. Por ejemplo, si tienes una pareja, agradece por todas las cosas que es tu pareja. Si tienes un trabajo, agradece por todo lo que tu trabajo te da. Si tienes padres, agradece por tus padres y todo lo que tus padres te dan. Es muy importante que el agradecimiento sea parte fundamental de tu día. En la mañana agradece, a mediodía agradece por los alimentos y en la noche antes de dormirte agradece. Un corazón agradecido es un corazón que atrae muchas cosas buenas para tu vida. Vamos a hablar del último punto que es alimentate sanamente y haz ejercicio. Acuérdate que es un acróstico, alegría. La A es de acéptate a ti mismo. La L es de tener la meta en esta vida o el legado. La E es de entiende y vive tus emociones. La G es de ganar, ganar en tus relaciones. La R es de realiza lo que te hace feliz. La I es de intenta algo nuevo y agradece. Y la A, que es la Última A de la alegría es alimentate sanamente y haz ejercicio. Miren, otra vez, para mí una de las cosas fundamentales es entender que la felicidad es realmente la fuente principal de la ley de la atracción. Si tú eres feliz, eres un imán de atracción de cosas buenas. Si quieres ser feliz, tienes que entender que no es el tener dinero, no es el estar sano, no es el... no. No es solo eso, es la suma de hacer ciertas cosas durante todo el día. Esa es realmente la felicidad, es la suma, es el balance de esas emociones o esos sentimientos que te da el hacer ciertas cosas planeadas durante el día o no planeadas que se salgan espontáneamente. Y una de ellas debe ser alimentarte sanamente. Lo primero que te voy a pedir es que entiendas que hay dos tipos de alimentación, la alcalina y la ácida. La alcalina es la que es basada en 80% alimentos que son alcalinos o base agua. Tienes que comprender que ese tipo de alimentación lo que va a hacer es que eh, tu cuerpo sea más sano. ¿A qué me refiero con esto? Te lo voy a explicar de una manera más sencilla, aunque te puedes poner a estudiar eh, una dieta alcalina o puedes ir con un trofólogo para que te instruya más. Pero básicamente lo que es, es tú tienes que comer verduras verdes. Eh, ...mínimo dos o tres veces al día. Y puedes comer frutas también de preferencia eh, en las primeras seis, siete horas del día... ...o sea, hasta la una o 2 de la tarde. Lo que hacen esos alimentos es que hacen que el pH de tu cuerpo se vuelva alcalino. Cuando tú tienes un pH alcalino, es como el agua. Como es 90%, 80% agua nuestro cuerpo... Vamos a, te voy a poner el ejemplo de la alberca. Si tú tomas una alberca y tú mides el pH, si el pH es ácido, se forman eh, bacterias. Es donde se pone negra y se pone moho. Si tú pones el pH alcalino, el agua está cristalina. Es el mismo principio en tu cuerpo. Si tú tienes tu cuerpo alcalino, lo que va a suceder es que el agua va a estar cristalina y vas a fortalecer tu cuerpo por esos alimentos que estás ingiriendo y por lo tanto tu probabilidad de que te enfermes es muchísimo, muy pequeña, o sea, disminuye. De hecho, cuando gente que tiene cáncer o gente que tiene algún tipo de enfermedad terminal, si se les mide el pH, generalmente el pH es ácido, porque el pH ácido del cuerpo, en el agua que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que somos mayormente agua, eh, eso propensa las enfermedades. Entonces, eh, básicamente lo que tienes que hacer es empezar a, a ingerir alimentos que tengan un pH alcalino Para hacer que tu, que tu cuerpo empiece a generar eh, los refuerzos para que estés sano la mayor parte del tiempo Y un cuerpo sano, o sea, si te sientes sano, pues lógicamente te vas a sentir más feliz o sea Es, es lógico, si te sientes enfermo, pues te sientes triste, si te sientes sano, te sientes feliz generalmente <risa> Aunque conozco a algunos que les gusta sentirse enfermos, pero bueno Come alcalinamente, come alimentos, cuáles son los alimentos alcalinos, las acelgas, el brócoli, la lechuga, el pepino, el aguacate, el cilantro, eh, la manzana verde, eh, el limón también es un excelente, el apio, entonces lo que puedes hacer es que todos los alimentos los empieces a ingerir durante el día, dos o tres veces, yo lo que les, una de las cosas que les comento en los talleres y pues tenemos coach de alimentación, también te puedes meter a la página de www.superentrenador.com es que tienes que hacer cinco alimentos mínimo al día. Entonces en la mañana asegúrate de tomarte tu jugo verde y en la noche tómate tu jugo verde. Esa es la, la clave para que tú te empieces a sentir mejor y ya durante el día pues ve con un nutricionista para que te ayude, pero asegúrate de que le pidas seguir una dieta alcalina. Yo no les. yo les comento siempre a la gente que va a nuestros talleres, yo no estoy a dieta. Yo únicamente me he aprendido a alimentarme. Y la base es que me como. Te voy a dar eh, cuatro o cinco tips. Lo primero es meter alimentos alcalinos durante la. durante el día. Segundo es tomar dos y medio a 3 litros de agua diarios. Tercero es hacer cinco alimentos diarios. Cuarto es eliminar harinas, azúcares y lácteos. De tu, de tu alimentación diaria y el quinto es asegurarte que las frutas no las comas después de la una de la tarde o sea desde que te levantas hasta la una de la tarde comer frutas ¿por qué? porque son generadores de azúcares y las azúcares generan grasa y las azúcares también lo que hacen es eh, generar un pH ácido todo lo a repetir ve con un eh, nutricionista ve con un coach, health coach nosotros tenemos health coach en www.superentrenador.com Enfócate en eso. Una vez que tienes una alimentación alcalina, el siguiente punto es eh, aliméntate sanamente y haz ejercicio. Cuando tú haces ejercicio generas endorfinas. Y las endorfinas hacen que tú te sientas contento. No sé si sabías, pero uno de los puntos que utilizan los médicos, uno de los eh, eh, medicinas que utilizan los médicos o sustancias, porque no es una medicina, es una sustancia química que utilizan, los médicos son las endorfinas. Las endorfinas es lo que generas cuando haces ejercicio adentro de tu cuerpo y te quita el dolor. Qué casualidad, ¿verdad? Entonces, si tú te quieres sentir menos adolorido, con menos dolor y más feliz, que casualmente las endorfinas es una de las sustancias químicas que generan placer dentro de nuestro cuerpo, eh, tienes que hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio mínimo una hora al día, cinco a seis días a la semana y eso va a hacer que tú te empieces a sentir muy feliz. Haz ejercicio todos los días. Asegúrate de que todos los días estés dentro de tu malteada de, de la felicidad. estés haciendo ejercicio. Asegúrate de que estés realmente todos los días con tu rutina. No importando en dónde estés. No importando lo que estés haciendo. Eh, es bien importante que el ejercicio sea parte fundamental de tu vida diaria. Cuando tú haces ejercicio te vas a sentir fuerte, te vas a sentir sano, te vas a sentir muy, muy, muy atractivo. Aparte acuérdate que generas eh, feromonas que hace que la gente se sienta atraída hacia ti, la gente que es del sexo opuesto. Pero bueno, acuérdate, aliméntate sanamente y haz mínimo una hora de ejercicio diario. Muy bien, pues es el momento de terminar con este audiolibro. Ojalá que lo hayas disfrutado tanto como yo lo he disfrutado. Eh, recuerda, primero que nada, que la principal fuente de la atracción es la felicidad. Realmente la base del poder de la atracción en este mundo es que tú seas feliz. Cuando tú eres feliz, eres una, un imán completamente de felicidad, y de cosas buenas a tu vida tienes que comprender que mientras más hagas cosas tú que te hagan feliz más vas a poder atraer el éxito a tu vida y no te estoy hablando de, de que si vas a tener cosas materiales de que si vas a tener a la pareja no es es va más allá de eso es el que tú tengas o no tengas te vas a sentir contento y feliz porque realmente estás haciendo las cosas que te hacen y que realmente te dan la satisfacción y ese sentimiento. Y recuerda que la felicidad es un control de las emociones. Recuerda el acróstico, te lo voy a repetir una vez más para que lo, lo tengas grabado. La A es de aceptar a ti mismo. Tienes que tener la autoimagen viva, tuya, propia, de que te amas. Tienes que aceptarte tal y como eres. Vete al espejo, dite que te amas todo el tiempo. Eh, deja de dar felicidad a los demás, acuérdate. Es muy importante la L de la alegría es la meta en esta vida, tienes que tener una meta bien clara, tienes que preguntarte todos los días para qué Dios te puso en este planeta y lo más importante es cuando lo sabes, tienes que dedicarte a poder eh, llenar a esa expectativa por la cual viniste a este planeta. La E es entiende y vive tus emociones, una persona feliz no es una persona que esté sonriendo y brincando todo el tiempo, al contrario, sabemos vivir nuestras emociones, si te quieres pelear, peleate. Te quieres poner triste, ponte triste. Quieres brincar de alegría, brinca. Pero vive tus emociones. No les reprimas, no les reprimas a tus hijos, no se las reprimas a tu cuerpo y a ti mismo. Tienes que vivir cada una de las emociones para que estés sano. El siguiente es ganar, ganar en tus relaciones. Tienes que aprender a decir no. Tienes que aprender, aun cuando la mayoría de la gente está esperando que tú hagas algo, el no hacerlo, si no te llena. Eh, acuérdate la relación con la pareja. Acuérdate que para los hombres eh, una mujer debe ser un coach eh, eh, eh, porrista y para las mujeres un ninja payaso. Acuérdate de sanar las relaciones con tu padre, con tu madre. Ellos se trajeron a este planeta y tienes que estar bien con ellos. La relación con tus hermanos, llevarla lo más correcto posible. La relación con amigos, junte con gente que te va a poder ayudar a, llevar, a lograr tu meta. No te juntes con gente que te quite energía. Eh, realiza lo que te hace feliz. Acuérdate que el control del tiempo es un control de la emoción. Entonces, si realmente quieres ser feliz, controla tu tiempo, controla tus emociones. Haz la agenda del día. Eh, distribuye el tiempo de lo que te hace feliz. Eh, acuérdate de agendar eh, días, el día del cine, el día de la de, con los amigos, el día del boliche, el día de ir a montar en bicicleta. Intenta algo nuevo. Es la I de la alegría. Eh, siempre haz tu, tu lista de deseos locos tienes que tener cosas que hagan que te llene de emoción tus días eh, si quieres aprender a tocar guitarra ponte a aprender a tocar guitarra si quieres aprender a pintar ponte a pintar aventarte el bonje, el paracaídas yo no soy tan extremo pero seguramente muchos de los que nos están escuchando sí, agradece agradece por las bendiciones que Dios te dio acuérdate que el agradecimiento es la conexión con Dios y por último, aliméntate sanamente y haz ejercicio. Recuerda tener una alimentación alcalina lo mayor posible y hacer mínimo una hora de ejercicio diario. Que Dios te bendiga. Deseo que seas muy, muy feliz y que logres todo lo que quieras en esta vida. Recuerda que la felicidad es el verdadero poder de la atracción. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto. Acuérdate, si quieres ir a los talleres, te conectas en www.ucalle.com. Eh, te mando todos mis superpoderes para que logres todo lo que quieras. Gracias por existir. Gracias por escuchar este audiolibro. Gracias.